Juan Pérez, regalando manos gratis. No te pago para regalar manos, te pago para venderlas. Ahora ve allá atrás a buscar. Para ahorrar tiempo y generar dinero de carne Carne, tiempo y dinero Y procura no hacer un desastre ¿Qué significa eso, jefe? ¡Dispone! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Johnny! ¡Dile a mi esposa que.! Estuve usando su cepillo de dientes durante seis años! ¡Por ¡Oh, patria! que me has hecho perder en tan poco tiempo! ¡Eres un desastre! ¡Me hiciste perder carne! ¡Me hiciste perder tiempo! ¡Me hiciste perder dinero! ¡Odio perder tanta carne, tanto tiempo y tanto dinero! ¡Juan Pérez! ¡Estás despedida